Ovieta Peter, yeah. oh, oh my, oh my, oh my. Skinny, kini, do re mi fa, a do re mi do re fa sol la si, ma cum marina, yena, ma e do mo bella cabassi, fa. Dore mi fa, agamos lo en el sofa Ma macumaye ye, ma ye. one not lie She de moved and boom boom boom with all her style And if you tell me say no fine bro you de lie Nine in de make me man picking begin de die The other one de cry acá Escucha, adore ¿Por qué te gusta que te adore? Con el cuasón que tengo vuelve a hacer que la decore En los dos sentidos suda cuando core Me va a petar la patata y no he traído el sonotore. Den Denme oxígeno, aire, brisa Viento, remolino, pero deprisa falda se menea en el viento, la like Lisa. Ha cambiado mi fe, ya no frecuento la misa Intermediaria Su sueño es convertirse en empresaria Pero no ha terminado primaria Cursi pero en mi vida es necesaria si se aleja de mí no se nicaria. Me tiene loco, a mí lleva los La toco y poco a poco me lleva un vini Me flipa cuando mueve su cuerpo con el bikini Y ese culo grande, tamaño mini Quiere mi iPhone, no quiere Galaxy Quiere al mente fría, no quiere a Maxi Me quiere ver, no le importa la distancia Cree que la pilla en zampaca aunque no haya taxi Her name is Doremi, uh -huh. Doremi, Her name is Doremi, yeah. Uh -huh. Pretty mama, I'm gonna take you far away. African time I'm gonna take you far away. Hey, don't oh, oh, oh, oh, oh,